Vale. Iniciar emisión. ¿Deseo que ir a directo? Sí, coño, pesado. Bien, ya tenemos el programa. Ahora lo que vamos a hacer es tomar las... las mesures de la RAM. Vamos a ir aquí. Vamos a decirle que son los measures de la CPU. Estos son los measures de la RAM. Vale. Vamos a empezar a crear el measure del total de la RAM. Total RAM. Y le vamos a decir que es un. Que es un. Memory. con un total bien para no tener como tenemos que hacerlo tres veces para no tener que escribir copiamos y vamos y ahora editamos el segundo sería la RAM usada así que en vez de total usada Y esto en vez de ser total es un inverted. Inverter. Y el último sería de la RAM libre. Le ponemos libre. Y este es, solamente es un physical memory. Vale, también vamos a tomar datos del HVINFO, por eso lo hemos abierto otra vez para no tener que volver a... a escribir vamos a copiar y pegar y editamos esto de aquí fuera y ahora veamos desde el hv info y cpu total o pues sería del total de la ram bueno de la carga de la RAM mejor dicho que ponemos aquí loadRAM ya no quería poner nada en inglés así, pero es que es más cortito loadRAM load RAM. entonces ahora tenemos que coger estas tres variables y añadirlas aquí y cogerlas de física memoria load que es sería la ram y lo que tenemos cargado en porcentaje entonces con que le añadamos el id que ya lo tenemos puesto la instancia que ya tenemos puesta y por lo que veo el Entry id es lo único que tendríamos que cambiar, lo cambiamos y ya tenemos la RAM, aquí bien, la tenemos, bien, ahora sí que ya podemos poner, ahora sí que podemos crear los medidores. Entonces ponemos aquí otro comentario, medidor RAM. Y por ejemplo, vamos a crear el de la barra, ¿no? Entonces ponemos, esto es un medidor barra RAM. Entonces le decimos que es un meter y que es una barra. Le decimos que el mesure name es el de la libre RAM. Perfecto. La distancia a colocar. Vamos a poner el x a 60, por ejemplo, y el y lo vamos a poner a 135, por ejemplo os calculo que sería por ahí luego hay que decirle el tamaño de la barra de la barra hemos dicho que era es decir 284 por 20 weight es 24 y el age. vale, ahora tenemos que decirle dónde está la barra, por lo tanto, par image es igual a la carpeta resources, que es arroba armadilla, armadilla, armadilla imagen, cpu, y ahora tenemos que ponerle el nombre del archivo, será este. Perfecto. Ahora le decimos la orientación de la barra que tiene que ser action, horizontal. Perfecto. Ya tenemos la barra. Vamos a actualizar y a comprobar. Correcto, aquí tenemos la barra. Pero no ha cargado la imagen. Eso es que hemos puesto algo mal. Claro, si os fijáis, he puesto imagen en vez de imagen. Me he dejado una N. Vamos a refrescar y ahora ya aparece la imagen. Vale. Tenemos la barra, pero no tenemos el texto. Así que lo que vamos a hacer es añadir... aquí un meter un medidor medidor eso sería del dado del de la ram usada o sea ram usada está bien entonces empezamos a que esto es un meter es el string el me asure en es el de este de aquí RAM free La distancia, a ver, pues este tendría que ser X Voy a ponerlo Uy, no falta el igual y la altura la vamos a poner de aquí más baja de de 135 así que la vamos a poner a 160 luego vamos a copiar todo el estilo del antiguo texto no tener que escribir todo y simplemente le vamos a cambiar el tamaño bueno el tamaño en verdad no hace falta porque como es el mismo tamaño de letra así que vamos a guardar y a ver qué es lo que pasa ese número que me da a poner uso, creo que me he equivocado de medio, sacando un número gigantesco de la RAM, pero va bajando. Claro, que me lo está diciendo en bytes. Una barbaridad, eso. Vas a saber así. Ah, no entiendo por qué me está dando este valor.